se han ido, otros por la inconsciencia perdidos, unos que se odian, algunos prohibidos, pero tú y yo quedamos para siempre amigos, porque si nos quisimos tanto y tanto, habrá necesidad de guardarlo. Por la eternidad Así como el cuerpo Pero te quiero y te deseo lo mejor Quiero desearte feliz navidad En cada diciembre por la eternidad En su momento me quisiste como yo Nuestro amor no se ha muerto, solo se transformó Quiero desearte feliz navidad En cada diciembre por la eternidad I'm sorry.